¡Tropeta! ¿cuánto tiempo? cuánto tiempo esto? ¿Qué es esto? la es esto? la es esto? falta que es demasiado no prometa, la metido que a Cuatro tachis? No, a mí me pones un, un café. Cortado, cortado. Mandarina, tú que tomas. Yo... Dos cañas y un cortado en café. Dos cañas y dos. cañas. sí, que lo estamos celebrando. Hemos salido ahora del talego, me cago en cuatro años metidos, ¿no? Mira la chara, qué guapo me ha salido, ¿eh? Después de unos dos años. Yo estoy a gustar. Mira, me mira, a mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Muchas gracias! ¿Cómo hay metido? ¿No sabéis que está hecho largo? Hemos ahí nos pachamados, una va allí sentir la casi una encerrada pasamos una... una... un mandarina Yo si me digas, estoy alentado de mi video no, muy cansado pero de verdad, de verdad que estoy más contento que eh, yo Nos haremos un coche como va a mandar no, Si hacía tiempo que no lo habían cortado, ¿no? Es me arrastra una cerveza, primo. He tenido una heza. No, Vaca. Hostia, una siente, trompeta. Ya te he vivido una... Tengo que chorar para poder que, no, hombre, que salimos ahora del talego, no, me digas ni más adelante, luego no me digas seis, no apunto, no apunto, ahora, que, ahora no te tienes que te... cambiar un poquito de vida, una mandarina te conmigo, no, si sí, si, sí, yo mismo, vaca, sí, esta noche primero, si quieres, todo el tiempo, todo mira, mira, mira, no está cuatro años, sí, sí. de la trena, ahora Pero, cómo uh, vamos a empezar a claro, ver, ya, después, después, qué vamos a vivir ahora, ya que pues? bueno, ya se verá lo que para hacer, ¿no? ¿Papel, ¿no? Mandarina, hágalo. Chau, buena bola, ¿Cuánto tiempo vais a ver si que te sacara? Sí. Mira que morena está La ginsa <tose> ¿Qué te pasamos mal, años? No, no, no, ya se ha va a ser otra vía y no sabía esta vía que hacéis. Ojalá, no lo hacer... Ahora, Tienen que poner una nueva vía, la tienen que cambiar. Ya hemos faltado mucho muy se ver. Por, por ahí, y cuatro años ¿no el... que la hemos aguantado allí en el caliente. Por la libertad, libertad. nos seguimos. Por la libertad. Por la libertad. Por la libertad. Por el mandarina. Ah? Mira Manca, yo lo que les quisiera ahora cambiar un poco de vida, ¿no? Que hemos estado cuatro años encerrados y. Claro. No sé. Sí. A ver si podemos hacer ahora otra cosa. Pero a ver, hay que hacer algo. Le dedicamos a otra cosa, mandarina, que no se puede, siempre está encerrado y de puta, todo con la policía. El donde para... Hay que chorar, hay que chorar. Tomar un coche y que por favor no sin ver la cara de Isabel, amigos. pero yo lo que digo es no lo siguiente, que para yo es para chorar en un barrio. No hacemos nada, hay que contarnos un palo guapo, sacarnos guita buena, con hombres para mantenernos... Unos... ¿Qué nos hacemos, porque, vaca? Lo que sea, yo he pasado que me parejo, bueno. tú, Mandarina, casa te llevas? ¿Qué otra vez? que no encuentro nadie. Pues ahora, que <risa> <risa> noche con corneta, vale. trompeta, trompeta ah, nos vamos No, no te preocupes, más. Mandarina, que esta noche te busco una. A ver, Porque qué los a contar. No lo vamos a contar. la No lo vamos a No vamos a No lo a No No No y, y pensando la niña, claro. Tengo que chorar para ganarme la pero, El coche va. ¿vale? Pero por ahí un poco... Yo esta, yo esta noche si quieres... Acabamos yo... de salir, hombre. Te la tiramos, y la mandarina. Esta noche quedamos, vamos a la discoteca esa. Claro, claro que te parece decir vamos a al baile de ¿Qué que se para la ¿Es que el corneto este hasta que quiere chorar? quiero chorar. ¿La manera? ¿La manera? Bueno, por la libertad. Venga, paseamos, por ahí, damos la vuelta. Charo! Menos nueve. Que No se puede ver a mal y a vaca. Que mal. no, que no, eso no, que no, ya pasaremos como sea No, tengo una tienda regidada que tenemos que sacar de ahí dinero Pero que cambia de vida, que no puede ser, que acaba de salir de la cárcel Y saber que tiene que esto salir bien, ¿Qué hombre de llevar esta vida sin dinero, hombre, que estamos mal No he dormido en toda la noche te pasaremos donde sea, que no puede ser esto, que no si es que te otra vez acabarás en la cárcel, no puede ser no se puede, comprende lo que es el último palo que hacemos. ¿Es ¿Sí que no te acuerdas de lo que has pasado allí? Sí, ya lo sé, pero he estado toda la noche sin dormir pensando dónde podemos ganar el dinero. No se puede vivir así de esta manera. ¿Qué tal, hombre? Me cago en la mano. No sé si sabe cómo te iba diciendo no puedo eso, vida. Que no se puede vivir esta manera bueno, si para ¿eh? ¿Cómo se llama la niña? Que no me lo ha presentado. la Toca a la la Qué niña ¿Qué? Oh, qué niña más Qué preciosa, preciosa, tía, ¿eh? ¿Qué, qué preciosa. Pero, pero yo no quiero que hagáis la vida saliendo porque vais a acabar otra vez la carta. ¿no? Hay que darme de comer. Pero que eso no puede ser. Sí que sí, no puede. pues hacer lo que sube la gana. No, no se puede, que hay que Hace hacer algo. lo que sube la gana. Y saber que no te enfades, y saber que hay que hacer algo. ver que en nuestra vida eso. que tenemos que hacer algo. Pues eso, perfecta. Dame fuego. Mira, yo conozco una tienda que hay mucho dinero, que son unas marroquinas ahí. Puedes sacar bastante de dinero. Vamos. No tengo vigiladores. Hay que hacer eso. Mira, vamos a llamar a albahaca. Albaca a la a la vaca y al mandarín. Ahora ¿eh? vamos a la taca. Ahora vamos loco. Ya lavamos un poco, como vamos. Es que no puede ser, yo no puedo vivir. Hasta que me cambio todo. Voy a llamar a la albahaca y permeamos todo, ¿vale? A todo, a todo. Y con. Que no se puede, de esta manera no se puede, hombre. Sí, no se puede. Sí. Mira, Vaca, vale, el monstruo está pensando que voy corneta. ¿Y qué pasa, trompeta? Ya, ya. Bien. Pues para tu casa, me lo cuentas mejor allá. Claramente para aquí mejor y planeamos los nuestro, ¿no? Agarramos aquí, bebemos un hueco de café y lo decimos todo. Sí. Sí, no sé, unos 10 minutos. Vale. Sí, estoy con el corneta. Que estamos apurando, sé ¿sí? que dice que con la niña que lo está pasando muy mal. Que, de... que no hay dinero, que no se puede llevar esta vida, vaca. Vale, ahorita ¿no espero, ¿eh? Vale, hasta luego. ¡Cháralo! ¡Cháralo! Entra un momento, tío. ¿sí? Mira, que venía a decirte que me acaba de llamar eh, el tormento ahora mismo. ¿Sabes que estamos sin una? Yo así, así no podemos estar. Y para comer, tenemos palabras. Vamos a hacer un palo si yo te prometo que es el último que vamos a hacer. Pero yo no quiero, que no quiero Que yo no te lo digo es igual, hacer lo que quieras. no, va. por favor, vaca que Que es igual, no claro, que es igual, yo me voy a hablar ellos. Vaca, siempre igual. Que no puede ser, que ya no habías estado más. Sí, a ver Si viene, no creo que tarde. Es que esto no se puede llevar esta vida sin un puro, sin nada. A ver, ¿qué ¿Qué está? Está mar, sí, na, de verdad. No? a ver? No sé que que ¿Cómo va? Yo a este lo veo chungo porque lo toma de mía, que me ha dicho de la niña, que no tiene para comer, que tal, tal. Yo, mira, la me ha con la charla y tuvieron el de parque también. Y yo no creo que nada. Y yo con el saber. Claro, que es este normal. Pero si te parece bien hacer un palo guapo, pero nada de. A ver si me entiendes, ¿no? No se trata de coger un poco de cifra y espumos, sino por lo menos para poder mantenernos y mantener a ella porque también vi sí, claro sí, no sí, no por lo menos que no nos funda. Si sí, puedo, reconozco un sitio que se puede sacar mucho dinero, se le está haciendo diciendo al corneta. ¿Ah, sí? Hay una librería, pero ahí sí, sí, se puede sacar el dinero, he estado vigilando. Sí, sí. Oye, Oye pues si sí, por la parte mía toca, si sí queréis esta noche no lo, lo montamos. Mira, vamos a buscar una andarina y que mandaremos con menos tiempo. Eso es, claro, porque hay contar con él. Eso y hacemos todo, venga. Venga, va, ¿Por, ¿por qué no lo llamas mejor al teléfono? No, vamos a buscarlo, que yo sé dónde pillan pillarlo, ah, que dijo disco va vale, a estar. Venga, va. ¿Qué te pasa, compesta que te veo ahí apalancado que estás amargado? Es que no se vaca, estuve el otro día andando, mirando los caparates, vi unos clientes bonitos que quería comprarle a la Isabel. Es bueno, que no, no, me, llevo, no me, llevo ni duro, que me, me das entender que estás quedando con la gana. Me pasa pues mira, sabes lo que te digo, tengo pensado, si sí, te parece bien, hacemos un golpe guapo por ahí. Que estaría muy bien. Mira, eh, ya no compramos, pusca. Eso está arreglado porque yo tengo un colega aquí, muchacho y muy legal. Tiene unas cacharras sí. que son muy guapas, las puedes dejar hasta tu fe si quieres. Por bueno, eso no tengas problemas, que yo lo arreglo. Pues sí, podremos hacer eso. Claro, ¿no? y ahora y ahora mismo, pasando... si quieres, vamos, le pego un toque y te lo presento. Marco, tú lo conoces, el esquinao, ¿no? Sí, me suena. Eh, hablando, el nombre una, me suena así. Una, una, una persona muchacho y muy legal. ¿Y nos arreglamos? con él porque una casa rica. Sí, pues venga, pues vamos a ver y... Venga, pues va. Porque no se puede llevar esta vida mal, mal, sin dinero, mal. Esto, no sin no nada. Pasa son... en que sea el último atraco y... Ahí está. ¿Qué hacemos sin sí? un duro? Yo estoy, de verdad, amargado. Y sí, no se puede vivir. No, Mandarina, no, puede no, se puede vivir. no se puede vivir. Así que hay que hacer algo, llamar al barco al trompeta y hacer algún tirón o algo, como lo hacíamos antes. O atracar si algo, ¿no? Sí, así no se puede vivir. No es para poder fumar. ¡Hombre, mandarina ¿qué pasa? ¡Irme, hombre, nada ¿De nosotros estamos hablando ahora? Sí, bandarinas, ¿qué Muy bien, por neta, muy bien. ¿Qué hemos ¿no? estado hablando? Tenemos que hacer un paro que sí, puede, no se puede que, puede, que viene la costa. Estamos amargados. Vengamos las mordichas y el vaca, ya le hemos estado hablando. Vale. Mira que hemos estado hablando aquí con el trompeta. Vamos ¿sí que busca más guapa, ¿no? ¿Eh? Nada. 900 cada uno. Sí, que tiene la pura. Sí, sí, la... Mandarina, sí, vale. sí, vale. vaya. Mira, vale. la... Mira, sí. la... Mira vaya. De hecho es demasiado. Bueno, cuarenta, la... ya tengo los no, no porque... Mira, aquí nada, Cuando cuanto no, no, hagamos sí, todo, no. ya te las pagaremos Por eso no. vale, vale, Esto no, las ondas. De hecho Venga, va. Blanca, más. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, venga. Mañana nos vemos, ¿no? Venga, mañana nos hablamos tú. La banda del trompeto ya de ha salido. Pero que nos faltaba. Bien. Reponemos un nación. Vamos. Antes la vamos a ver un coche. Vamos. Buen día 4. Cuando hacemos ocho. mandarena, mandavaca, sí, ¿sí? dale caña. Vamos, vamos. Cuidado que acabamos de salir de cada y no nos pillen, ¿eh? ¡Vamos! <risa> está empezando el baile de trompeta. ¿A quién te a sacar el banco? Y nosotros la culpa por por esperar los tantos años. Sí, ¿Hemos esperado muchos años para estar allí en el chabolo. No nada ¿Qué? la trompeta? Sí, lo podemos que hacer, que sí. Venga, va. vamos a ver y vamos se la compramos. Oye, Isabel. ¿Qué pasa? Te tienes que ir para casa que tenemos que hacer unas cosas a la haciendo sí, Vamos a hacer una visita y venimos en. El... ¿Cuánto vas a cambiar de día ya? Sí, en media hora estamos aquí, no te preocupes.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 All Y para, ...y para sacar del barrio, es que era mucho también. Tenemos que hacer nada más, casi 200 euros. Pues esto es para ¿Qué el tirano, hay que pagar el barrio. Pues tú, no, hombre. ¿Pues ¿Has costado algo porque no teníamos un duro Ya. Venga. venga, que me pago. Ay. Vámonos, este culo de la pérdida, ¿eh? Está? Si está, el coche está marcado. Eso pues hay que bajarlo, tío, hay que coger y... Podemos hacer otro, miramos a ver, por ahí lo que vemos. Pues venga, que es la policía que... Si quieres, vaca, ahora nos hacemos un coche... La, vamos hasta marcada, vamos a la discoteca, a, la la la a una discoteca. Okay, tengo... Hemos tenido un día muy duro ahí en la comisaría, sí. muchos problemas. Sí, sí. No entrenamos, estamos un poco desentrenados y la banda de la trompeta no sabemos nada de hacer tiempo. Se quisieron el atajo. Hoy tenemos un día muy muy aburrido. ¿eh? Me levanta con mal presentimiento. No sé, que me he levantado con un, un presentimiento de que va no a pasar algo. ¡A de mierda! ¡Mira, dónde es! ¡He de mi hierba! ¡He puesto de está vale, eh, vale. Dale, dale, dale. ¿Dónde está puesto de mi dónde está de mierda! hierba! ¡He puesto de ¡Dónde está ¡He ¿Dónde ¡No hemos hecho nada! ¿Dónde Confieso, sí. que, confieso. Venga, rápido. El roquista suele ir por el parque de Licia. me engañes? No, no. El primero muerto, ¿no serás tú? No ve que tan mal. Ayer se se ve que con un tiro a uno de los lavandas. Ya me joder, ya. Me, ya cago en, la me cago en 10. Eh, tío, no ese es el gordo de Rocky. ¡Tío el mandarina? ese de las gafas? ¡Y perdamos, acercamos a ver. El ¿Eh, tío ese es el trompeta y el mandarina, ¿no? Sí, hijo. Por... Es el mi Amigo. Mira, ¡pero que le ¡Levanta! ¿Qué pasa con el trompeta? Hace días que no se ve, ¿eh? ¿Dónde está nuestra gente no se mete? No pues, sé, pero lo he echado de menos, macho. Joder, me gustaría verlo, ¿eh? Hace tiempo que no lo veo. Mira es un trombeta. claro ¿Por ¿Vale? la, la, la... hombre vamos a ver vamos vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que te ver a vamos vamos a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 Jorge, ¿Tú me has a mí? Hay que coger la moto, ¿eh? Que me ¿Te todo, todo no te rejes, vamos. Vámonos. No, tío. ¿Cómo Toma raca esta puta de claro, mierda, dale. Dale, dale. ¿Y tú comprendes que te portas bien? Solo me llamas cuando pides zapatos. La profesora me gusta mucho. A ver, cuenta, cuenta, ¡Qué ¡Que no se la sacan! ¡Que nos weón! ¡Oh, daño! ¡Oh, daño! ¡Oh, daño! ¡Oh, daño! ¡Oh, malo! ¡Está daño! ¡Oh, daño! eh! a ¿Te hago la hostia? Me hago un atraco. ¿Esto qué es, tío? Esta ¿Qué se es estocó? Guárdalo. ¿Me traigo la puta? Venga, tío, vamos. Te hago la puta, hombre. <risa> ¿Han salido de, de, de, de la cárcel? No, no, yo no me he enterado, yo no, no me he enterado, han salido. Ya han salido, oh. ya, ya tenemos otra vez problemas. Bueno, ah, pues lo veremos. Ahora si encontramos algo de... A, ahora lo veremos. A ver, a ver, a ver... A ver. Ah, no, no, claro. Sí, un... ¡Uy, qué del... Uy. A... Uy, uy, ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo la cogemos? Sí, esta... que eh, el... no. no viene hoy, hoy. el de... No viene el de... No viene el de... El otro. Uy, culo, chica. Uy, uy. O sea, ver, no tira que nada, que ha traído va, va a traer, venga de porque porque ha ido otra vez a, a Uy, pues si a a otra vez. A, a, a ver si le podemos quitar la vez, la podemos quitar, la? si le podemos si, si viene le claro. quitaré yo. venga. Venga oro. Ahora. me tenía moviendo Claro, y qué pues después? Pues venirirá. Pues va, va. Ven, va. Ven, A ver si podemos pues con un poco de oro. una colilla por ahí, no, ah, no va, va, va. una colilla, por ahí, oh, ¿qué es esto? Pues, pues falta pues, pues, aún el otro, no eh, que, a go. Go, la, que no ha salido, no no, hija mía, no, que tira aquí, señora, oh, Ay, No, dice no nada, no nada. hija mía, que ah, que ah, la bucharaa. Por nos salga la, la vida. Los, los, los, los... A ver si vemos la trompeta, venga. Y me un poco de oro. Vámonos, a ver, ¿cómo lo vendemos? ¿Vamos? Le tengo que quitar todo. O ¿Se mete otra vez a la cárcel? ¿Tú? Es que no me es? viene muy bien. ¡Mira, si, si el... oh, chica! A, a, a, a, a, a ver si me aprendes a mí. ¡Hombre! Oh, oh, hombre ¿Has visto? y gozo bailando allí que nos salgo de la cueva yo de allí uy baile tengo, ahí le tengo todos irás a a a una academia que te lo paga a lo mejor es cotidiano de de desde mi y no y no me y no y no me pagas nada que me prendo ah te prendes que me prendo pues, que, que te lo aviso, eh. Pues bueno. Es que, que somos amigas. Pues, pues vente a mi casa. Te pues pues bueno, de, eso. De, es que somos amigas, ¿sabes? No te dije que te enojamos, amiga. Ah, no te lo hagas. Ahora venga, venga, María. ¿qué? vamos. ¿Qué puta María? Pues somos una amiga y Carlos. Hola. ¿Para qué vayas por ahí? No, no, no. Contrón, trón, trón, que se hacen todo tú. Están todos, todos. Uy. Uy. Uy. A lo va a pagar todo. ¡Es sí, el trompeta! ¿El ¡Tompeta ]ctions? cuando me da a mí no te... te voy a dar a mí... Sí, sí, sí. Vale. En el bar... Val ...Madison. Vale, de acuerdo. Gracias. Johnny, la banda sudamericana han hecho un ataque en el bar Madison. Vamos a ver si podemos localizarlo. Vamos. a por ellos. Vamos. Acá que quedado con estos. Ahora vendrán, tío. Hoy va los maderos, ahora quedarán estos. A ver qué quieren. look ver si quieren. Muy shot Muy bien. Muy bien. Muy bien. la pared? Muy bien. Muy que Muy vosotros. Venga, Brian. Brian, Johnny, cógelos. Vamos. Ay, vamos. Tío. ¡Eh, eh. eh. eh. esto han atrapado el, el barco y, y, y se han confundido y, y, y los cogerán otra vez el barco otra vez y se han confundido de oma, oma, de vale, y la buscaron si nos vemos se han sí, sí, sí, de... de... confundido verdad a la, la banda de los la, latinos y y se vengarán así que a que, que se escondan tú la avisas ¿Eh? se vengarán vamos a subir a matar a su como los caranguejes, los a a ver si lo vemos por antes, a ver si cojan a ellos. Ten cuidado, que te lo han dicho a ti, que te lo ha dicho, ahí estoy suerte, aquí. Yo no había de estar contigo. ¡Qué! no qué mucho Pero para a te a qué no tenía de no las criaturas criaturas no ¡A qué que se todo con la sola, no, no nada para, con, para un bocadillo ahí, nada, no no, no, no tenemos nada, que nada más cogido nada, nada. Ahí viene aquí criatura de te, te, te, te, te, te, te, moja, Mamá, de, te, te, te, te, te, te. ¡Mamá! vamos, vamos, vamos, ¿no vamos, vamos ¿no, no. si pues, te, ¿Qué hacemos, Peque? No, ya, que ¡Mira, que están buscando ahí nada! ¡Mira, ¡Ah! que no están buscando nada! ¡Ven, ¡Eh, eh, eh! y dónde vamos a dormir a... esta noche? ¡Anderroso! ¡Anderroso! De... ¿Qué, ¿Qué son? Los latinos, lo cago en su puta madre. Hay que avisar al vaca, al trompete! trompeto, todo eso. ¡Vamos a buscarlo, pues si nos vemos! Los, a la cojarán a ellos, se pensarán que son ellos. ¡Pero que da miedo! Pues vamos vale a dar una vuelta para ver si los vemos y si estarán por aquí. Vamos, vamos, vamos a dar una, para una fecha. Vuelta porque si no, vamos mm. Hace mucho no damos una vuelta para ir por el barrio, eh. Pues sí, co, hay que hacer algún atraco por ahí o algo en un banco, hay que hacerlo. Co. ¿Tú comprendes que van a hacer un atraco a un mierda de esto y no le sacan nada, co? No, pues sí, sí. Hay que hacer un palo, bueno, porque ya que lo hacemos. Si sí, bien, pues a sacar dinero. A loco, pero, pero hay que hacer dinero. un buen atraco. pero un palo de... a un cajero ahí que se eso go, eh, no quitar ni 20 euros ni 30 No, que... eso, eso es tontería. Eso, con eso no te lo a Hacer un buen palo. A loco. A hacer uno un bueno. Un... Pero bueno, bueno. eh Pero hay que hacerlo bien. Que hay eh? también, maño, que tú, tú sí. solo quieres fumar, pero de morro go. Tú también esta vida me cago en 10. Tuercas, tú tienes que organizar todo. Sí. Hay que hacerlo, pero ya, porque estamos aquí no, porque sin pasta y sin nada. Yo creo que es primero que tiene un banco. Es que, la que mira, de la uah, no me conocen a mí, estamos ¿eh? Estamos sin pasta. Sí, sí. No tenemos nada, hay que hacerlo ya. Estamos y estoy... Uah, pero ¿Qué es esto? Hay que hacerlo ya. Que tiro, que no vale los tirones. Claro, hay que ver que es un juguete no, yo. Hostia, tío, mira. Ten cuidado, ten cuidado. Mira, que esto va muchas tonterías ¿Qué haces, tío? Que la lleves... Te es la hostia, pero... te llevas? ¿Vamos para allá o qué? vamos. Vamos. Venga, tú estás, ¿Estás loco, eh? ¿eh? Te vas a Ay, por favor. Ya puedes ir sacando la pasta, ¿eh? No tengo dinero, ni tengo ya nada. Ya puedes ir sacando la pasta, no. que te, que te vuelo la cabeza, vale, ¿eh? Por favor, no me mates. Que te vuelo no la vena. cabeza. Perdona. Yo no te voy a matar, pero lo vas a decir. Mira, no, a mí no me sale ha no, hecho ¿no? por favor, ¿no oye. ¿Cómo que? ¿Cómo ¿no? ¿Qué por favor, por favor. ¡Me cago en la puta de oro! ¡Vamos! ¡Vamos! Mandarín ahí en el mar este. ¿Y el vaca? No me has salido que me y saber mucho, la charo. ¿Eh? Mandarina, mandarina, vámonos. Vamos, que te la puedo hacer unas cosas. Bueno, pues, hasta luego. ¿Qué pasa? Mandarina, que me ha salido para hacer un atraco, bueno una farmacia. Sí, que el paca se ha tenido que ir, que le llamaba para la charo, que le reñía mucho, vamos como lo hacemos los tres. Vale, muy bien. Venga, deprisa, deprisa. ¿Eh? Que ya lo conoces, pues esto tiene champús de un poquito para cada cabello y todo esto. Vale, champús, cremas, tratamientos para cabello, para el fuerte para cabello, tratamientos capilares. Vale. ¡Ahora trompeta, vamos! ¡Esto es un atraco, ¡Que no se mueva! Contra la pared. Ahí, ahí, agárralo, agárralo con neta. Pasa tú para adentro coge el dinero. Vamos, el dinero, el dinero. ¡Venga, sácalo! ¡Saca todo lo chaca que tenga. Todo. ¡Que saques todo! ¡Vamos rápido! Vale, vale. A ver, ¿cuánto hay? ¿Ya no hay nada más? Ahí, ¡Venga, para dentro, adentro! ¡Adentro, a la cifra! ¡Entra adentro, a la piscina! entra adentro ah, a la piscina venga. venga, venga, venga! ¡Venga, Venga, venga. venga todo. Sí, mira, era para denunciar un atraco, sí, en el número 30. qué pasa el trompeta? ¿Pero qué dices? Sí, sí. ¿Pero estás ¿Es verdad, sí o no? Sí, sí, Cuidado, bolos, quedaros aquí que ahora venimos. No voy a aclarar una cosa con el Pues nosotros vamos para la casa la gasolina, ¿vale? vamos. con bolos! No he vendido a Pana el trompeto. No he vendido ah, yo nada a nadie. Si me lo da igual, son mis amigos y hago lo que quiero, ¿no? Veo, Así que, veo. largo de aquí. No, venga, eh. Veo que estás jugando, eh. No estoy jugando, venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo estamos en la revisión? Bien, ha ido todo bien. ¿Has todo bien en la revisión? Sí. Hola, chocolate. Hola, Johnny. Mira, ha habido un tiroteo aquí a la calle de Felicia y este chico ha aparecido muerto de un tiro en la cabeza. Hostia. O sea, vamos a tener problema con las pantallas de la calle. ¿Son los nuevos? Seguramente. ¿Con las pistas que han mandado? ¿Algún un testigo confisario.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 Tranquilo, ¿eh? Los cazaremos. Sí. ¡No, tío, no, no, no. Así... Aquí no tiran nada, nada, nada, mira, nada. Hay muchos buscando. A, a, a ver si nos cogemos algún dinerito a que pasa Juan. Ya, igual, ya! ¡Ya! A ver si nos cogemos algo para... ¿Dónde Pues ¡Cosija no! No, pues yo ya me aguardo un poco, no, vamos, mañana, hacemos una ya comida por lo menos. Pues vamos a sentar aquí, Peque un poquito, que estoy cansada. No, no te has enterado, Peque. Que si quieres te... lo juntamos mañana. Escúchame, no te has enterado, matado a uno de ellos de, de, de, de los de todo. Eso, han dicho que ha, han matado a alguno. Pues han dejado dinero. Pues no lo no sé, yo estoy aquí, pues si acaso lo veo, a ver lo que pasa. La corneta, que se veo preocupado. Vaya palo, que eres que vale Vaya. que me va, venga. Mira las marías, ¿vamos, vamos a ir con a ellas. ¿Vale, vale, ¿no? le damos otro palo. Que... No sé, a ver ¿a dónde iremos hoy a dormir. Mira, pues... el, el corneta y el vaca, piquen. Mira. Ay, y María. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué haces, hombre? A ti te llamamos. Mira, que venía a decirte... hicimos el otro día... Pero el mandarina y esto, y yo veo que te hace más falta a ti que a la ¿Y el mandarina? ¿Dónde está? Pues no sé, andamos buscándolo por ahí, pero que no lo veo. Que dice que No eso, María. No te Un has dicho. la María. Mira, esto es para ti, para tu chico, que te hace más falta. ¿Y para mí? para usted también, para la pegue, para yo. Alimenten bien los dos ahí, que las tengo que a mí también me hace falta igual que a ella. Lo guardo, lo guardo yo. yo, que ya te daré. María, de parte del trompeta también, Ah, porque muchas gracias. Que ¿Qué vamos a contar y me das mitad por mitad. Con la partiremos, que tengo el mismo ¿No? derecho. Que amigo, me conocía igual pues que a ti. Una me quita Vale, de acuerdo. Sí, pues sí, pero que ha habido un tiroteo entre la banda. Vamos a investigar. Bien, bien. Interroga eso, de chaval. también, Johnny. La banda, ¿esas tú del tiroteo? Que no solo sé que me han dicho que. ¿Seguro? ¿Los has visto tú? Sí, a mí se me han dicho. Vamos, chocolate, vamos, Johnny. Vamos. a Vamos. ¿Qué ha a Mariel de la basura, galletas. Vamos entonces. Vamos. Aunque no salga el vaca y el trompeta para, la, para las dos, para repartirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, te, ya, te ya te lo te partiré, pero yo lo parto. Eso, no te, te lo que. Yo lo parto. ¡Agua! ¿Qué agua? ¡Agua, agua! No. ¡Agua, agua! agua agua agua agua. ¿No ¿Sabéis algo del tiroteo que ha habido con el trompeta? No, no, no. no ¿Seguro que no? No, no, nosotros no, no, no, no sabemos no nada. ¿Lo puedo cachar el bolso? Cachare. No, no, no es por costar. ¡Alto no. no, la no. basura! ¡Alto! ¡Alto la basura! ¡Alto! ¡Ay, María! ¡María, cómo ha el bolso! ¡María! nos vamos a llevar por cómplices! Not, no me lo he encontrado. No hay nada. Sí. Eh, ¡Está manena! ¡Venga, la te ¡Venga, la cadena! ¡Venga, la cadena! ¡Venga, la Vamos, chocolate, la venga, venga, la no Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Venga, venga, venga, venga, venga. Venga, venga, venga, venga, venga, Por favor, por favor. ¡Al coche, por favor! ¡Vamos, subir ¡Vamos! Vamos. Venga venga venga venga venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Hola, Gloria, chocolate. Hola, buenas, comisario. Sigue, sí, sigue, sí, no sé. ¿Qué sabes de Jordi? ¿Comisario? Que yo, sí, yo no le he mandado a hacer una revisión médica que le tocaba y se ha ido a unas horas. Pero manda un chivatazo, un artigo que llevo yo, de que ha tenido una banda muy peligrosa. Sí. Muy peligroso, aquí tengo los hombres y esta foto. Mira, a ver si conoces a, a este. Es sí, es la ambiente sí. de la banda. Sí. Es muy peligroso. Han Sí que le, le va con gasolina, bolo, tirar y el bingas. Sí, sí. Aquí está. tenemos la foto solo del Tuercas. O sea que cuando, cuando te venga Jerry, tenemos que comentar esto, ¿eh? De acuerdo con pues. eh, Son peligrosos. Más que los trompetas. De la banda de los trompetas. ¿Qué? ¿Estás entrenando? Sí. Pues vamos a seguir adelante. el entrenamiento. Venga. Muy bien. ¿Qué tal, qué tal? Sí. A chocolate mandaba a patrullar para ver si buscan la banda de la trompeta. Nosotros vamos a localizarlo, a ver si lo vemos esta tarde. A ver. ¡Madre! ¡Qué corneta! ¡Me tengo en la madre gesto que se ha ido al corneta por tu sitio! ¡Joder! He hecho una trago ahí en una farmacia. Mira que carro más guapo. Yo información. Que ya lo ponte al volante. Ponte al volante. Hace trompeta que venía zafado. La farmacia, pero ¿a que se ha metido con neta Que yo también ando buscándolo para que no, no se sé nada de él Me acabo de pillar este carro ¿Qué no, te no, policía. No, Cuidado, tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Cacho mierda! ¿Qué pasa? ¿Que ah, nos siguen o qué? No, no, no siguen ¡Vaca! ¿no? Ah, pues, ¿Qué va? Pues se lo ando buscando yo como loco también sí, es que Llevo un montón de horas que no se sé nada de él se ¿Ha visto que es rico? ¿Me ha pillado? Guapo, ¿eh? ¡Hombre, dale! ¡Dale! Ah, ¡Hijo de puta! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Hijo de puta! ¡Mira, eh, que ¿Qué haces? Ahora tranquilo y vamos a dejar este coche que estará marcado y la... Joder, ¿cómo se lo hace? Muy bien, trompeta... es el mejor en el volante. Es bueno. lo el tío, aquí aquí, ¿verdad? ¡Saca la pistola que no la pistola que no sacas! ¡Sacándolas nos ha escapado de la poli! ¡Joder, tío! Como este coche está marcado, vamos a dejarlo y lo tiramos para aquí. Qué lástima con lo bien que jala, ¿eh? Sí, pero te que da miedo que te has hecho un malo tuyo que hemos hecho de las farmacias. ¿no? Pero... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos ya y lo dejamos? Vamos a dejarlo para aquí tirado y a tomar por culo. Pero que se lo ha he hecho mucha chimandarina, ¿eh? Oh, eh. Estos cabrones, ¿eh? Sí, sí. La banda de trompeta. Sí, sí. Estos... Cabrones... Y ese, ese que estaba, ese está sí, ese loco, del, está loco. Ese, ese de la ventana. Sí, sí, está... Vaya huevos de, de la banda del trompeta que llevan tres días en la calle sí, sí, y ya no está haciendo lo suyo. Lleva... Hay que pillarlos y sí, meterlos sí. en la cárcel, pero cadena perpetua. Eso me voy a encargar yo. Que se pongan en busca de dictadura a la banda del trompeta. <ríe> ¡Abre, abre, abre abre abre ¿Quién la, la es eso? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué la, qué la... Eso estaban diciendo. Y el, tal sí, el trompeta, no sé si sí, oh. se enterará que no lo doy. ¿Y, ¿Y ahora qué va a pasar pues? Pues que se venderán, ¿no? Mira, que un bocalito, tío, hoy, tío, tío, ¿qué, tío, qué pronto te he encontrado! ¡Ya! El hombre que tenía yo. pronto! ¿Qué? A ver lo que pasa con la banda esa, que, que da mucho miedo. ¿Y cómo lo escuchan eran... oh, ¿Sí, bueno! Tío, tío, tío, tío. Ay, qué pero qué bueno! qué ¿De qué? vamos a otra jubilar, pa'lí. ¡Ay, al rato! ¿De qué es tu boca, adiós, Peque? ¿De qué? ¿De qué le creer? De, no de, de, de, de sal. ¿De sí. chichichón? ¿Me parece, Keao? Ah, ah. ¿No? ¿Se lo cambió? No, que sí. sí. Me da igual, me me da igual, igual. que este no, es más. Me da igual, que me gusta mucho ah. este. Este es muy bueno, ¿eh? Uh -huh. Vamos a sentarnos ahí, Peque, un ratito. A lo mejor... La igual la muchacha la... la... la... no puedo a otro. Ah, de no? María. Y, oh, okay. ¿Y, y... y es ¿Qué no, me... hey, no puedo, María? No ¿Qué puedo. puedo. No, no puedo ¿Qué es que está... se puede enterar? La banda del roquillo. Espera, espera, morirá. Seguro que, que vendrán a traernos el, el, el, el oro a nosotros, dinero. Pues seguramente que vendrán a, a de eso. Como viene, es capaz no a, a ir a eso. El. El. El. El. El. el no? El vaquilla y, y, y... Es la que enojamos. No, no, no, no, no, no. no. ¿Cómo, cómo? María, ¿sabes lo que he pensado? Sí, ¿Sí? A ver, si me da un poco de dinero, hombre. ¿Eh? Ah, pero repartimos para Lardo, no sé, para tanto. Tú, que si me te quedas tú en la, la mitad. Pues no, a ver, salte el llámulo, cállate, claro. qué maragüero. A ver si lo vemos, y nos da un, un, ¿Un poco dinero, un sí. de dinero. Un poco de dinero, no? Este vino está muy... Ah, está un poco ¿eh? rancio. ¿Eh? Ande, te la hacen con este No, como un payo. Ah, está un poco. Sí, no, yo está, un poco pasando. está un poquito, un poquito pasando. Ay, bueno, no te no, ¿Ande, ande, me el sombrero. Ay, ¿Y, y, y yo. Hombre, me he encontrado la cumera, mira que bonito. vamos a lo un ¿Cómo lo pasan? Vamos, ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿María? vamos, ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿María? ¿María? ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Ah, esta parte de aquí, esta parte antes de aquí! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! ¡Abrasenidado! Para las criaturas también, ¿sí? que mira. ¿Sura? Estás un poco mareada tú, ¿verdad? Agárrate aquí. ¿eh? Venga, ven, me presenta. No, no me vas tanto. ¿Qué, te qué, qué, qué, qué? Estoy de hecho que no me vas tan, tanto vino, ¿eh? Que no veo ¿Qué? bien, María. O sea, agárrate aquí, vámonos. Ah, entonces, si ves al AES, no le quito su dinero porque No, te... no, no, no le quito el dinero, lo contaremos, María. No, no te preocupes, Peque, me vamos. Me encuentro mal, María. Vamos, Pate, Peque, no, agárrate aquí, agárrate aquí, Peque. María, un poco mal no puedo! un eh, ¿no? poco más un ¡Arrote un poquito! ¡Arrote un un poquito! ¡Arrote un poquito! Hemos un poquito! ¡Arrote un poquito! ¡Arrote No. poquito! un navajazo. un un poquito! ¡Arrote un poquito! ¡Arrote un a un eh, ahí sí, tus sí. oh. así Ay, se hace, ahí tus lados ¿Has visto lo que decía? Sí. Venden armas a de eh. otros centros, no se puede A nosotros no nos quería vender, no quería nunca. Ahí nos Ala. A usar fuerza. Ah, vale, ahí, tres metros bajo tierra. <risa> sí, sí. Ahí, ahí cosa. Ahora que hemos hecho esto, vendrán los, tr los trompetas. La trompeta y su banda vendrá por nosotros, vendrá por nosotros. Hay que estar atentos ¿Vale? con esto. Que eh? vengan, que vengan, ¿eh? que me lo cargo. Vamos, vamos a dar, que, que eso es siguiente. Vamos, vamos a dar un, por un porto por que por por me ahí. lo cargo, Ay, vámonos, no, a buscarlo. Vamos, a buscarlo. ¡Cú, ¡María, No para visto pa pa el, trompeta, al al el trompeta? ¿Qué trompeta? ¿Qué, ¿Qué trompeta? No, gracias, gracias. ¿Si, si no conocemos ningún trom trompeta o no. Vamos, no, que son unas locas. ¿Qué quieres la un la poco? ¡Mira, mira, mate. ¡Estáis loca? Ah. El arco a vuestro el arco ¡A la mierda! ¡A ah. la ¡A la mierda! De la eh, trompeta, ¿eh? Del trom cállate la bóquica, ¿eh? que son mierdas, que son mierdas, María, que abusamos mucho. Es eh, si, igual por un yo, yo, Burundi, burun... día, Pero pe pe estamos, que, que, estamos que, todo el día bebiendo, es eh, si, igual, que, que baila, que me baila, que me baila. No haría, que me ha dado un jamorillo. Aquí está, María, a ver, es orde Gracias, a se el trompeta. No, los estamos María no, no, María? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bebas tanto... ¡Ay, María! Ay, ¡Ay, ay! maría ay María, a qué es, maría? ay ¿Qué es, María qué es, María? Pero si no estoy ni de roncha. Este es de papá, de papá, de papá, lo... Dale, Vamos a... Vamos a... Vamos a... dar una vuelta... a... buscar a... Vamos a... Vamos a... qué a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... la a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos Ah, ah, es que, ¿Qué que está en salto de vino? Es que me falló la el ¿Vamos? A ¿Ve, que, ¿que? ¿Ve, que? ¿Ve, que, que, ¿Qué te hombre! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué ¡Espera! ¿Qué mal va a estar? ¡Ah, va a costar ti, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué mal va a estar, Rosita, mi un poco bien? ¿María? ¡Ay, tus muertos! ¡Me cago tu padre! ¡Beme un poco! ¿Qué tal, Juan? Es que se me viste la de vez. ¿Tú, ¿Tú has bebido más que yo? ¡Un poco, Musica! ¡Joder, que te has bebido todo! ¿Todo la botella? ¿Tú faltejas, María? Ay, no, no me extraña. Un, un poco. María, sombre, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la la Venga, no, la la la la la La, la, se se, se, se, se, se, se va a los la, peque, se va a los ririos, y la, la, la, la, la, la, la, que se, no, se, que mal bailo, maravilla, que bailo no, bailas bien. es que, que no me he seguido, que no me María, te te María, te muerte, ahí María, ahí que qué María, Oye, está, Que que que Ay, que está muy borracha, muy borracha. Yo no me acuerdo. Tú No me acuerdo, María. Toma, toma. María. Toma, vamos, No te mi Está No te bien, María. Hola, tú Aquí María. Séntate, séntate. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, Bebemos otro poquito, eh María. No vienen para que, pa que nos dé un, un poquito de vino. Bebemos, bebé, acá ¿Qué andemos, echaremos la... María? Ay, ah, ah, un ratito, vamos a dormir. Vamos a dormir. Un poquito y no puedo más. ¿Y qué en... que, que, que veo doble, que, ve, que veo doble. Sí. No sé si son dos o no veo dos. No, no, son dos, ah, dos. Vamos a Son dos. Qué borrachera tengo. Qué señalán dos. Qué más da mucho vino. aquí todo la noche oh todo todo de la noche mira mira se mira mira el el bocadillo mira el bocadillo el bocadillo se ha que es igual María el María qué? no me entiendes me hacía muy el bocadillo como lo comemos dijera María qué qué qué qué qué eres muy muy eh? por la mañana María qué malo un poquito solo un poco un poco está caliente María está caliente hay, hay que ponerlo está un poco caliente eh, María en el agua que sí. está Que andaban por aquí las Marías, ¿no? Es que, es que me dijo un chiquillo, chiquillo que estaban siempre por el parque, sí, las Marías. Vamos pues a ver, vamos a ver Mira habla, con esta, Mira, están las Marías. hicimos el atraco ayer ese dinero como lugar de las Marías porque da miedo a la policía. ¡Hombre, hombre, ¿Tú, hombre ¿tú, Peque! ¡Hombre, Peque, María! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? qué ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Mire peque, que el otro día aquí el Corneta hizo pues un palo, bueno y tal, y como veo que andan entrar con el dinero, vamos así. Para que nos guarde, que este nos guarde, que nos guarde. Para Bahía, ahí, sí, a ver si sí, me entiendes, sí, para sí. coger un pico y tal para, no, para no policía, eso, que lo sí, o sí. lo que sea. No, como lo guarde, como lo guarde. Está bien guardado, sí Está bien guardado. Que lo guardan. Mira, María, sí, en, en ti confío tú que sí, me guardas sí, todo. Sí, sí, que lo guardas. No te preocupes que algo que la próxima vez. Va, vale, que nos guarde. ¿Qué me va A ver si vos podés ir hacer unas papelitas de caballo como se hace falta. Ah, sí. Luego pasaré Ya está, sí, Sí, sí, sí. Sí, sí. No. Venga, pues. Sí, sí. Venga, vale, para. Pues. A... Adiós. adiós, Adiós, adiós. guardas que guarda el padre, la ¿no, la ¿no, María? Voy no, no. ¿Me, sa... ¿Me sacáis de cigarrillo? ¿María? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué, ¿qué ¿Me te has olvidado una cosa a mí? Qué? ¿No le has dicho que le he matado en la esquina? ¿Oh, oh, oh, es verdad. ¿Lo he matado? No, no, ¡Lo no, matado! ¡Séntate, no,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 a ver, ¿qué hay? María. No, ¡Calla, María, no, que no me quiero! No coges nada, es que, con, es? que, que, que, que confiamos... Pues, pues, no, te deja de que, que, que me entigo son... María. No, no coges ninguno, que no... No me nada. deja contarlo, no, María, no. que ha... No, no, no cojas nada, eh, que tú eres María, hay dos, dos mil... Dos mil, euros, oh, dos, dos, dos, dos mil euros. Dos mil euros, no, María. No, no coges nada. Tú <Sé>? no me que nada. Bolsos, que no me nada. Entere, eh, tú te callas, eh. tú te no... callas. Que o, qué, ya, ya, ya oh, oh, sale, oh, pobre. Que yo lo que, oh, oh, María, oh, cállate. Jolín, oh, oh, oh, oh, son oh, Dos oh, mil euros. Oh, oh, oh, hombre. Dos mil, María. Vamos a, a, a, Dios, mil euros! esto ya es de nada eh, Vamos María. La esto para mi papi María, eh. ladrona la, la no, ¿Qué hay, qué hay? Los hombres los que pusquitaron, María. Qué qué lo quitaron, ah, eh. No lo quitaron. Vámonos. ¡Qué varios, que malos ah, muertos, ah, ¡Andemos nos oh. tiraron, que hay. Ah... Sí, la como tú. Oh. Coja el vino, anda. Ah, Vamos.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 Dime, vale, ahora mismo voy por allá. Ah, hola, Sandra, que no ha dejado nuestro padre con, contigo por ahí. Sí, nos sí. ha dejado. Pues Hasta vamos supe. donde queréis vosotras. Vale, vamos. Hay, hay, hay dos iguales, sí, sí, mira, a ver, oye, ya momento, A ver, antes que venga el... Ah, no pues, te coges tú, este, este para mí Sí, venga, vamos este a coger ya, vale Mira, y este, este, este cógete sí, otro Sí, venga, antes que venga ¿por Ay, que no, este color corre. me gusta ya, vale, que... Calla, espera Venga Ya este. está, vamos este. Uy, qué bonito es este. este, sí y este. Vamos a ver, Charo oh, Hace mucho que no me cortábamos ropa ¡Ah, ah, ah, ah qué bonita es! ¡Pues si es la amarilla! ¡Si es la amarilla la amarilla! Que... Pero oye, así de vestir, es tú sabes fuimos unos días, estamos así por, por ahí que estamos por... cansadas por... La... Sí. de las basuras. Ya, hija sí. mía, ¿qué sí. día que, es que Un jabón. Un jabón. Un paño, Un jabón. Un Un Un Un es que nos es que queremos... Vamos a, a, a llegado con la rocita. que, que, que el, el dinero que no teníamos nosotros de hace a, años... Vamos, tenemos pisar. Sí, vamos que tenemos que Se van, se van, se Se van, se van, van. a dar? Ahora se dirá el ya En se tienen ver también esas. En se tienen ver. Ahora veo No, que te portas mumba conmigo, ah. Hola. Pues aquí estamos todos, oh, yo me a de ¿sabes? Ya, ya, o sea, ya. Yo no, no digo... Pues yo no curro. ¿Eh? Yo no curro. Pero sea, sí, soy muy vago. ¡Guapa, guapa! ¿Dónde eh, vas, hermosura? ¿Cómo que hermosura? Esta hermosura que veis aquí está a cargo a Y es la hija del comisario, vale, así tranquila, que Tranquila, palabras, tranquila, ¿sí? tranquila. Vamos, chicas. ¡Ay, déjate los humos, guapetona! Tranquilita, ¿eh? Me como se ha puesto, ¿eh? Se come el mundo esa, así que... Me cago en la puta con las mujeres que hay sueltas por ahí por para qué le tienes todas esas cosas? Me cago en 10. Por mis huevos, cara, me la llevo ¿Quieres ver, pilao, que me la llevo? No, tirale, ¿cómo? ¿Qué tal con tu padre? Bueno, intentamos bien también? Bueno, vámonos, que pues, está ya... Oh, yeah, you know to the house. I'm go go Eso es El Pero para nosotros, qué? ¿Qué es la solución? Estás en la escada, pero quería anunciar. ¿Qué me ¿Qué podían hacer? Esa es la foto de la hija Por favor, si la ve alguna persona que se ponga en contacto con nosotros o con la policía. ¿Qué nos ha gestionado? ¿Sabes lo corrido, Johnny? Sí, sí, me he enterado ¿Vamos a investigar la casa de las Marías? ¿Ha visto? ¿Ve que estuvieron allí? ¿La... la... Y la Isabel, sí, sí. como solo di diario, meterás la lámpara la, la, la Y ya presa. Por Tu culpa por ir a la tienda, ¿Eh? es que, o, por él, ¿eh? que Es, es no viene a la Es ni... que a la Es a la Es a a la cartel, ¿eh? Es a, la, a la cartel, no, pero pero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 Los posibles secuestrados... su padre, no, me que os a no comisario. Salen, el comisario ha puesto a todas las patrullas ya del informe para que la vayan a buscar por todos. Por favor, si saben algo de ella, comuníquese con la policía. Listo, ha visto algo de secuestro, por favor, que se por contacto okay. inmediatamente con la policía. Para, para, para, para. ¿Trompeta? Sí, trompeta. ¿Y qué es lo que quieres? Pues nada, que quería hablarte de tu hija. Sí, trompeta, ¿y qué sabes de mi hija? Nada, callé a tu hija, no la pasemos por la piedra. Y si quieres volver a verla, está en las colinas. Por favor, trompeta, ¿me podías poner con ella? Comisario, eso está hecho. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién la quiera volver a ver? Está en las colinas. Ahí <risa> toca. Trompeta, por favor, no la agardañe. En cinco minutos estoy ahí. ¡Trompeta! ¡Trompeta! Me ha colgado, vamos, metes. vamos a dejarlo donde ¿va? vamos. vamos. Si no se va, le llamas ahora por y dice es que va a venir? Míralo. ¿Cómo? Bueno, Hombre, te digo hasta que viene? Estamos. ¿Qué tal? está? Bien. cansadito. Me han hecho la llamada de Suecia ha sido la banda al cuenca. Que vayamos a la colina. ¿Qué tal ayer la jugada? Bien. Bien. Ahora nos acercamos a verlo como dicen, dicen. ¿Pero qué pasa? ¿Qué la la la gente voy a ver qué llamada. No qué esto? Déjalo aquí, vamos. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¡Meros! Esto es una trampa de tuerca. Baja, tu ¿Qué te han hecho? ¿Dónde se han ido? ¡Vaya! ¡Vamos, va, ¡Me cago en su padre! ¡Me cago en tu Pero que no pasa nada. Vale. ¿Estás detenido. Ah, es... Todo lo que digáis se ha usado en la contra de la ley. Suéltame, hija. Suéltala. Suéltala. ¡Tranquilo, Suéltala. Ah, he ah, no, no, ¿A lo que le le no. La ya, no, no. No, no. No, No, no. No, no. no. No, No, no. No, no. No, qué No, no. ¿Qué habéis hecho! ¿Qué ¡La la ¿Qué habéis hecho, trompeta, hombre? ¿Qué la habéis hecho, tranquilo? venga! ¡Venga, trompeta. ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Venga, venga! ¡Venga, trompeta venga trompeta